Hola, ¿cómo estás? Otra semana más aquí en y Conquista hablando las buenas nuevas del Reino de los Cielos compartiendo una palabra del uh, terreno de Dios siempre al Señor pidiéndole que le hable a su pueblo en cada semana esta semana el Señor nos está, me está compartiendo y tomé mis apuntes de que muchas personas, muchos hijos se sienten solos entonces el título eh, de esta hermosa emisión es cuando te sientes solo? Cuando te sientes solo, el Señor nos dice, el salmista nos dice en el Salmo capítulo 91, versículo 2 Diré al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío El salmista decía en esos momentos que él se sentía solo, que, él, que Dios es su refugio, que Dios es su fortaleza Es por eso que el Señor eh, te está invitando, que si tú te sientes solo, recuerda que él es tu fortaleza, Él es tu refugio. Y termina diciendo este hermoso versículo, Dios es quien, en quien confío. ¿Tú real, realmente confías en el Señor? Si confías en el Señor, bueno, tú dices, ah, me hace falta esa confianza. Bueno, yo te invito a que sigas eh, ah, confiando en el Señor, que el Señor es tu fortaleza. Que el Señor es tu guía, el Señor es tu refugio. Eh, nunca te va a faltar lo que realmente Tú necesitas comprender que el Señor te está diciendo en esta hermosa palabra, en el Salmo capítulo 91, versículo 2. También el Señor nos habla en, en, en Jeremías capítulo 16, versículo 19. Miren lo que nos dice el Señor. Eh, oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de, eh, de angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán, Nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Mira que aquí nos dice que nuestras generaciones salieron de ese Egipto y supuestamente heredaron a mentira, vanidad y cosas sin provecho. Dios estaba con ellos, pero su Egipto estaba con ellos todavía no salieron de ese Egipto. Y es por eso que eh, aquí continúa diciendo, entonces, eh, en Jeremías capítulo, uh, capítulo 16, 19, 20, nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar. Miren lo que nos dice el Señor a lo más profundo de nuestro corazón, y no de cada calamidad. Siempre el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Siempre el Señor quiere... Eh, lo mejor para sus hijos ¿qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? y continúa enciende este hermoso versículo a fin de darles un futuro y una esperanza esa esperanza es una eternidad esa espera, ese futuro es que nosotros busquemos del Señor cada día de nuestras vidas démosle gracias al Señor que sentimos este viento démosle gracias al Señor que podemos eh, poder llamar a un familiar dar las buenas nuevas del reino de los cielos tú puedes, si tú me ves otro líder o oh, pastor, compartir las buenas, las buenas nuevas de nuevas de los cielos. ¿sí? Qué hermoso es eso, poder compartir esos momentos y poder decirle al Señor gracias, Padre Celestial. Clamamos al Señor, sabemos que Él es nuestro refugio, sabemos que Él es nuestra fortaleza. Y decir, Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Y hay otro versículo en, en Isaías que nos dice... Eh, en el capítulo 58, versículo 9, llamarás y el Señor responderá. Tú has llamado, has clamado al Señor. Yo sé que el Señor te ha respondido. Y como te ha respondido, mira lo que dice. Eh, Terminaste diciendo este versículo. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. ¿Cuántas veces el Señor te ha faltado? ¿Cuántas veces te ha faltado una, un vaso de agua? Un pedazo de pan. Si tú eres fiel al Señor, recuerda que este 2020 ha sido lo mejor. Yo te hablo, mi testimonio ha sido lo mejor. Mucha gente se queja que este ha sido el peor año de su vida. Pero este ha sido el año en que no me he sentido solo en la presencia del Señor. He sentido más su presencia, hemos sentido más sus bendiciones. Así que te invito a que lo que falta de este año busque más de su presencia y verás que el próximo el próximo año el 2021 va a ser lo sobrenatural en tu vida y ya terminando otro versículo en Juan capítulo 14 versículo 18 no los uh, voy a dejar huérfanos volveré a ustedes hace 14 años mis hermanos de cristianos en de la gloria querido televidente querido oyente yo entendí que el Señor no me iba a dejar huérfano era hijo de un padre de mentira pero entendí que el Padre de la Verdad me iba a llevar a cosas maravillosas Y por eso no me sentí solo Así que cada día yo te invito que tengas esa comunión con el Señor Demuestra que tú eres ese buen testimonio De que realmente lo que hay en esa Biblia, desde Génesis del Apocalipsis Es lo que tú estás poniendo en práctica Y que cuando tu familia te diga que me siento solo Tú digas, no, tú no estás solo, tú tienes a Jesucristo en tu corazón Bueno mis hermanos Vamos a hacer esta oración Y cierra tus ojos Padre Celestial, Padre la gloria En este momento te damos gloria y honra Señor, por otro día de vida Otro día en vuestra presencia Señor Te doy gracias Señor por estas voces Que escuchamos en estos momentos, por estos automóviles Por todo Padre Celestial Porque todo pasa por alguna razón Padre amado, yo te pido por esas personas Que se sienten solas Por esas personas Señor que se han, querido, han querido quitar la vida Pero el Señor en este momento Pone pensamientos buenos Pone pensamientos uh, hermosos en tu, en tu mente, en tu corazón En el nombre poderoso de Jesús Y su Santo Espíritu Estará contigo Hasta la eternidad Amado Rey, te damos gracias, gloria y honra Para ti siempre Señor Porque tú eres el productor Tú eres el productor Tú eres el que guía todo esto, amado Señor Para tu gloria y tu honra Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, les en la gloria, querido oyente. Eh, esto ha sido otro devocional aquí en la fe que conquista. Nos veremos la próxima semana con otro hermoso y maravilloso mensaje que nos podrá el Señor. Bendiciones.